Ahora. En quinto grado estamos aprendiendo el sistema solar y las escalas. Nuestro proyecto es hacer el sistema solar en. Y... El proyecto se llamó Un viaje al universo y abordó contenidos de ciencias naturales, de matemática, práctica de lenguaje y de educación digital. Hicimos con los chicos dos modelos de sistema solar, uno en papel, donde nos enfocamos en escala y trabajamos los diámetros de los planetas y la distancia entre los planetas. El otro modelo fue una maqueta representada sobre el piso para trabajar los movimientos de rotación y traslación y para generar estos movimientos trabajamos con un kit de robótica. Este año se instaló en cada computadora el MyClass educativo, entonces como recurso creo que fue muy interesante. Como teníamos que representar el sistema solar a escala y ellos tenían que aprender a medir y a construir una escala, les propuse realizar un modelo del aula de informática en el videojuego. Empezaron por medir el aula. Ajá, ¿Qué están haciendo allí? Estamos midiendo con un papel de 24 ¿Cuánto mide? ¿Cuánto ¿De ancho? Mide 30 el ancho. Ahora, armado, ya está. La medición. ¿La medida de qué? Cuando hicimos Minecraft lo supe entendieron y ahí partimos. Los chicos ya estaban listos para volver al tema del sistema solar, hacer los planetas y ubicarlo en el modelo de papel a escala. Hicimos la medida de las distancias con, un, con la escala de un centímetro por 10 mil, millones de kilómetros y después hicimos del diámetro. Y uno dice que muchos números, pero enseguida lo entendieron. Una vez que ya sabían lo que era escala y medida, pasamos al el, el taller de, de, del armado de los autitos de Little Bit. Mi idea fue a, eh, preguntarle al profesor con respecto, «Profe, ¿habrá algún motor que gire?» Y él me dijo, «Sí, Little Bit, ya está». Estos son los bits que vamos a trabajar, los, los módulos que vamos a trabajar en este caso. Donde el profe les mostró los bits que se conectaban a través de imanes, que había sensores, que no había motores, había una, una consigna que lo pudieron lograr los chicos. Uno pensaba que tantos sensores iba a costar, pero lo pudieron lograr en el sentido del armado. Tenemos el movimiento de traslación, que es el que es alrededor del Sol, y como dijeron por acá, podemos simular o podemos hacer la rotación de cada planeta. la maqueta que hicimos con Little Bit, en realidad ahí no hubo escala de distancia y de diámetro, sino que nos enfocamos más en el contenido de los movimientos de los planetas, de rotación y traslación. Es un contenido que a veces cuesta. Al realizarlo creo que se plasmó lo que es el sistema solar real, diríamos, porque era el movimiento de traslación y rotación a la vez. Bueno, con la profe de inglés, trabajaron las características de cada planeta, hicimos, armamos un fichero. Luego trabajamos con las constelaciones a través de la aplicación SkyMap. Desde la práctica del lenguaje, les propusimos escribir cuentos de ciencia ficción inspirados en el sistema solar. Como veía que los chicos muchas veces invadían el espacio del otro cuando jugaban videojuegos, otro contenido que abordamos de educación digital fue la convivencia en internet. Entre todos estuvieron analizando cuáles fueron las cinco normas de oro para poder jugar y respetarse en el juego. Estaban como no invadir el territorio, no matar, no explotar las, las convicciones realizadas por, el, tu, por tu compañero básicamente. Me parece súper interesante el equipo de acompañamiento en este proyecto ya que tuvimos varias instancias de encuentros, donde surgieron muchas ideas de partes de ellos y se fusionaron con las ideas que tenía yo. Eh, me pareció súper interesante incluir las TICs como recurso y también como aprendizaje, porque si bien yo no lo usaba mucho sí, los programas de típico, nos animamos a implementar el videojuego no solo como un juego, sino que también como algo educativo para que los chicos trabajen entusiasmados. Creo que el tema de robótica me parece súper interesante. Como docente, creo que tenemos que también estar preparados para eso. Al utilizar recursos digitales diferentes, es más dinámico. Valoro de esta experiencia es que se trabajó mucho en grupo. Y el trabajo colaborativo no es que no sé o no, sino que entre ellos se ayudaron un montón. Creo que la muestra que llevamos a cabo con los alumnos fue muy gratificante porque participaron en cada fiche, en cada idea. Lo más valioso creo que es el interés de los chicos, el entusiasmo y que, no sé, me voy a poner a llorar.